Buenas, eh, hola, bienvenidos. Eh, vamos a empezar con, con un virtual coffee. Son y uno, esperamos si queréis un poquito más. ¿Qué tal, Alberto? Andad por ahí. Hola, por aquí andamos. A ver, con el café preparado también. Bueno, vosotros, ¿verdad? va a ser virtual coffee. Bueno, para vosotros, yo me he quedado sin cápsulas y, y con todo este tema, creo que no tengo. Va a hacerme un triste café a esta, a esta hora. <risa> vale, eh, un segundito y empezamos si queréis lo primero eh, lo primero es daros las gracias eh, daros las gracias por asistir a este webinar eh, vamos a hablar sobre Azure API Management al final hemos intentado que sea una, una sesión lo, lo más corta posible al Carlos, final Carlos, Dime, Carlos estás no? compartiendo la, la otra pantalla la del publisher pues empezamos <risa> empezamos muy bien dame un segundillo, perdonadme. Es lo que tienen los directos. Yo creo que la gente, seguro que no, que, seguro que no se entiende. ¿Hace todo? Ahí, perfecto. Ahí está. Vale. Bueno, lo que estaba diciendo. Tampoco nos hemos perdido nada. <risa> eh, eh, al final lo que queremos es que estas dinámicas es de los virtual coffee si habéis asistido a algún otro os animo a los próximos que haya, es algo bastante interesante es que sea algo mucho más ameno, nada tan rígido como suele ser, al final otro tipo de eventos, por eso os digo al final hay un hay una ventanita de Q&A para hacer las preguntas tardarán un poco, tener tener un poco de paciencia y según vayamos pudiendo contestarlas, los contestaremos y si no al final os lo, conto, os lo contamos de todas maneras vale eh, estos somos nosotros, aunque nos ponéis cara. Eh, yo soy Carlos Recuero, eh, mi compi es Alberto Picazzi, los dos trabajamos en Plain Concepts. Somos los dos desarrolladores, si, si, por eso a lo mejor vais a notar cierto tufillo de desarrollador en un tema que también puede ser muy de, de IT, como puede ser Azure API Management. Entonces intentaremos, al final, es un, es, trabajamos mucho con la gente de IT, eh, en los distintos proyectos donde lo hemos implantado, y también intentaremos transmitir la visión de alguien que puede ser también de, de IT. Eh, a mí no, no me gusta perder mucho tiempo en prolegómenos, entonces, al final, ¿qué es, qué es API Management? API Management es, es un, un servicio de, de Microsoft, una, eh, un, una plataforma que tiene dentro de Azure, que es SAS, que lo que nos va a permitir es nosotros las APIs que tenemos eh, internamente al final en cada una de las empresas, o en cada uno de los proyectos, al final muchas veces es una amalgama, las tenemos diseminadas y lo que se va a poner en frente de esas APIs para que los accesos se hagan a través de este API Management. Una de las piezas, lo veremos, va a ser un endpoint y las peticiones irán hasta allí, de tal manera que salvamos, tanto a nivel de cierta seguridad como un nivel de abstracción, el consumo de las APIs. Nos va, nos va a permitir, como, como ponemos, tanto trabajar en esta protección, como hablábamos, como todo este mecanismo de publicación. Podemos tener el tema de versionado, el tema de licenciamiento, etcétera Nos da bastante bastantes eh, features, bastantes características. Y un, un plus más, que además es muy, muy importante, sobre todo cara al cliente, que es el hecho de analizar cómo se están eh, consumiendo estas APIs esto lo, lo primero eh, así para, para no retrasar mucho el momento tema de precios el, los precios los saqué <risa> ayer para el, el tema de, el, del oeste de Europa tenemos al final un, un rango eh, nosotros sé, sea, para la prueba está, estamos utilizando en developer, pero es lo que utilizamos en todos los entornos que no son productivos, que tiene un precio bastante asequible y que es bastante parecido al de la capa más alta la capa premium. Si bien es cierto que no tiene SLA y por tanto no, no recomendamos para nada eh, utilizarlo para producción, ya que puede haber cualquier tipo de problema y, y no hay ningún responsable como tal, más que pero, nosotros mismos. Pero Carlos, en un proyecto sí, estándar normalito, sí. estándar por casa, ¿qué capa recomendaríamos? Eh, hemos estado en clientes, por ejemplo, donde al final depende mucho del, del consumo que vayamos a dar, porque si os fijáis, una de las, de las cosas que determina un otro, uno u otro es el concepto de RPS, es decir, las peticiones que puede tolerar por segundo. Eh, muchísimos hemos ido a modo BASIC. Eh, muchísimos en una gran cantidad porque no, no, las aplicaciones, muchas de las aplicaciones no tienen tan, tan alta concurrencia al final, porque son rangos bastante altos. Mm -hmm. Es cierto que muchas veces tenemos que ir a otro tipo de, de, de capa, por ejemplo la Premium, porque tiene una característica en concreto. Ese es el caso, por ejemplo, de, del Virtual Network. Un ejemplo se me ocurre, estamos en Kubernetes. En Kubernetes muchas veces muchos clientes, nosotros también recomendamos no exponer eh, las APIs que están dentro de Kubernetes. Entonces, ponemos API Management, que eso sí está, sí está fuera, y ese API Management tiene que visualizar nuestro Kubernetes. Para lo cual, en muchos clientes hay que montar una virtual network, una, una red que sea compartida en ambas partes y que se visualicen. Esa característica solo está disponible para Premium. Entonces, ahí tienes que ir a esa capa sí o sí. Si bien es cierto que llevamos ya tiempo escuchando, eh, de, desde las oficinas de Microsoft que en principio esa característica se iba a desplazar a, a talleres más baratos de tal manera que tú al final te fijas es casi exclusivamente en la necesidad de cómputo que necesitas, el procesamiento. ¿Vale? Pero suele ser, normalmente suele ser basic y estándar, ahí no nos podemos mover. El premium es que es un, es un pepino, un señor pepino. Sí, sí. Y la otra, es, eh, la otra para que lo veas también, que es cambia el modo de facturación, tiene ciertas características un poco distintas y es que ya no facturamos directamente un precio fijo al mes, sino según cuánto lo consumamos, eh, t -t tanto es, si os fijáis, 10.000 peticiones y son 3 céntimos de euro. ¿Vale? que es un, es un interesante siempre, fijaros siempre, por supuesto, que las que tiene todas las características que nosotros necesitamos. Uh -huh. ¿De qué parte se, se compone? Y no, no os preocupéis que enseguida vamos a ver lo que es. Eh, lo que os decía, imaginaos que los edificios estos donde pone backend services es lo que os decía yo, mis, mis, mis endpoints, mis APIs que tengo puestas en Kubernetes, por ejemplo, o unas APIs que tengo en una web app, o incluso en un tema de, en, en distintas nubes, tema multinubes, es un tema que si podemos tocaremos, tocaremos un segundo. Entonces, las, los consumos que vamos a tener desde estas APIs se van a hacer a través de un gateway. Un gateway, sintetizando, al final lo que vamos a tener es un endpoint, que va a ser mi, mi API o similar y ahí es donde se van a mandar las peticiones bueno simplemente hay que constatar que eso puede ser azure.com o puedes eh, personalizarlo con tu dominio no hay ningún problema el hecho es que todas las peticiones ya no irán directamente hacia tu api o tus apis tus múltiples apis sino irán hacia este endpoint hasta hacia este gateway este gateway por detrás se enganchará ya sea de una manera directa o a través de, de una VPN o una virtual network ahí podemos extraer esto es lo que nos permite lo que os decía la capa de extracción. Por ejemplo, de capa de extracción que hemos hecho hace muy, muy, muy poquito. Eh, un cliente que tenía muchísimas APIs dispersas y muchas de ellas estaban en XML, que es algo que no quería mantener pues al final eh, necesitaban ofrecer de una manera uniforme y lo que unificamos fue todos los todas las distintos endpoints que tenían los múltiples en distintos sitios, nos abstraemos de esto y el cliente o el que lo va a consumir, ya seamos nosotros mismos o un cliente externo, lo va a consumir siempre a través del mismo endpoint y se unifica, de tal manera que el, todo el trabajo que vayamos haciendo por detrás y que estuvo haciendo el cliente por detrás fue transparente al, a, a la persona que lo consumía. Es, una, es un, ejemplo, un ejemplo de, de capa de, de abstracción a lo que me refería. luego vamos a tener también como elementos que, además de, lo, de las apps, eh, va a haber más personas eh, involucradas en esto. Va a ser tanto los desarrolladores como la gente que publica las APIs el Publisher Portal eh, es algo que ya se ha quedado obsoleto pero sí que os, ense os enseñaré el, legal, el Developer Portal donde vas a poder customizarlo, poner los colores de tu empresa, se pueden asignar licencias y puedes ver, incluso decirle al desarrollador, oye esta es la API que tú accedes, tú vas a ver solamente aquellas cosas que tú puedes visualizar y tienes una especie de, de definición de API, incluso para poder coger y poder hacer pruebas, es algo muy parecido a lo que, lo que solemos hacer con Swagger pero de una manera mucho más no, no tiene por qué ser con Open, eh, con open API pero mucho más eh, uniforme para todas las, todos los servicios que ofrecemos internamente ¿vale? a nivel de empresa eh, perdóname este tiempo vamos a ver por lo menos como mínimo cómo es eh, cómo se visualiza eh, en Azure eh, API Management. no lo creamos por el simple hecho que al final es un servicio de creación bastante lenta eh, el caso más sencillo se te va perfectamente a 15 minutos y si vamos a un escenario un poco más complejo como puede ser con las virtual networks eh, 45 minutos te lo, te, no, no te lo quita nadie ¿eh? entonces como si no sería un, un virtual coffee bastante coñazo y viéndome cómo, cómo, cómo va creando esto sería una virtual comida más una, una virtual snap, ¿no? una, una, una stack así, para, para, para que veáis al final cómo se visualiza. Lo que os decía dentro de la parte de análisis es que ya de facto eh, ya te ofrece ciertos medidores. Aquí no hemos hecho no hemos hecho nada. Podemos coger entrar, ver la capacidad, los picos que ha habido. Esta misma información que se puede ver, como os comentaba, se puede ver a través del portal de Azure. En este portal de desarrollador, que no sé si el nombre es el más correcto, pero portal de desarrollador, también se puede ver esto eh. eh para las cosas que a mí me afectan, para mis APIs. Es decir, que se puede visualizar información, no tienes por qué entrar a través de Azure. Esta es la puerta la puerta de enlace, es decir, el, el gateway. Aquí es donde las peticiones, en vez, de, en vez de ir a la API que tenían antes, a la que queremos ocultar, irían todas a través de, de, este, de esta puerta de enlace. Si os fijáis, lo normal es ya tener directamente HTTPS. Nosotros, en muchos casos, por ejemplo, el último que contaba de Kubernetes, tenemos eh, la frontera, tenemos que hasta ahí sea end-to-end -end, seguro. Y después de ahí, que ya es interno nuestro, ya trabajamos con HTTP. Entonces, no deja de ser también una barrera, aparte de temas que puede tener también de, de protección ante DDoS y cosas por el estilo, es un, un, una forma más de ayudar a la, a la seguridad. Y este es el portal, simplemente, que ahora en, en, un, en un ratillo echamos, echamos un ojo. Y, y bueno, supongo que se puede integrar con App Insights, con Log Analytics, con esto tiene, todo esto, ¿no? Bueno, efectivamente. Si os fijáis, el menú de la izquierda, todo esto son todas las opciones que tiene. Al final yo creo que de, las, de los elementos de, de Azure yo creo que es de las que más opciones tiene. Al final es muy sencillo. Hemos visto por aquí la pregunta Application Insight. Es muy fácil, coges Application Insight y podríamos monitorizarlo junto con el resto de cosas que tenemos para monitorizar. De hecho, a lo mejor es recomendable, depende de los escenarios donde nos encontremos, utilizar un sample para no, no obtener el 100% de los datos en Application Insight, sino a lo mejor coger un 20%, un 50%, de, depende de las condiciones que tengamos, ¿eh? por si saturamos. Era para, para que vieras aquí un poco. Y lo importante al final, vale, sí, este es el portal, pero ¿dónde están mis APIs? Pues las APIs que tenemos detrás, veremos un ejemplillo, son estas. ¿Vale? Esto es, esto es lo que correspondería a cada una de las cosas de mi negocio, a mis cosas internas que hemos registrado previamente en, en API Management. ¿Vale? Aquí podemos ver cada una de las operaciones que tendríamos. Lo veremos si eso un poco más adelante con, con un poco más de detalle. Con un poco más de detalle. Entonces, resumiendo, eh, API Management, qué consiste? Es una pieza que vas a interponer entre, entre el cliente y tu consumo de, de tus APIs. Esa pieza. Va, vamos a ir a un único endpoint y vamos a poder hacer cierto tipo de transformaciones, que a mí me parece casi de lo más interesante que tiene, que tiene API Management y ahí sí que intentaremos invertir un poco, un poco más de tiempo. Vale. Vuelvo aquí. A la hora de configurarlo creo que de configuración contaré poquita cosa más eh, es, es difícil al final entender algún, algún concepto tenemos un concepto que es inherente al final a este tipo de aplicaciones que es el de desarrollador y grupo entender desarrollador como una especie de usuario al final pues, a este grupo vamos a permitir acceder a, a esta API o vamos a, eh, vamos a permitir, perdón, eh, eh, darle permisos al portal de desarrolladores y que puedan hacer ciertas cosas y ciertas no ¿Vale? tenemos nuestras APIs, que es lo que hay a la derecha y, y veremos principalmente ahora en, en un segundo cuál, qué es lo que consisten los, los productos y las políticas lo, lo importante, lo importante de, toda, de toda esta ecuación es, es el tema de la API no os voy a explicar qué es una API a lo mejor lo que sí que es interesante que he tenido esta conversación con múltiples clientes es no menospreciar el peso y la importancia que tienen las APIs yo al final soy un desarrollador de, de backend de, lo llevo en, lo, en, lo, en los huesos entonces, nuestro contrato hacia afuera es esa API. Esas APIs, de hecho, en alguna empresa es, es, es información contractual a lo que me refiero. Yo, yo me he comprometido a que esto va a funcionar de esta manera. Todos hemos trabajado con, con APIs que de repente han sacado una versión, una versión disruptiva y supone un montón de cambios para toda la gente que estaba consumiéndolo. Pensar que esa gente puede ser gente externa o gente de la propia empresa con el coste que puede, que puede tener. Entonces es algo que tenemos que cuidar mucho más de lo que nos solemos encontrar normalmente que se cuidan las, las APIs. Veremos que, que API Management ayuda mucho con el tema de versión o ayuda mucho, como os decía, en el tema de abstraernos de ciertos detalles de implementación en nuestra propia parte, de tal manera que nos impacte en, el, en, en los clientes. A la hora de importarlo, nos sostenemos, es cierto que tendremos 200 APIs en, en nuestra cartera de microservicios, en nuestra cartera de servicios, como queréis llamarla, dentro de nuestra empresa. Eh, podemos cogerlo directamente mediante una importación con OpenAPI, le damos la dirección con, la, con el fichero de definición y, y ya lo tendríamos. Podemos hacer algo que estamos haciendo últimamente también más, que es a través de Azure Function. Es la API, direct... la API no, no reside constantemente, no vive constantemente, sino se dispara cuando hay una petición. Eso también funciona con API Management Imaginaos también el, el ahorro en coste que puede tener, no tener esa in infraestructura cuando no se utiliza y, y, y escalarla tan rápidamente como puede hacer. No obstante, tenemos otra forma de definirlo como WSDL, WADL, que si bien por ahí no se utilizan tanto o no se utilizan tanto en cosas nuevas, pero que están de pleno vigor en el mercado. Claro. Eh, y yo creo que aquí ya invierto el resto del, casi el resto del tiempo y vemos ya algún ejemplillo y empezamos a darle harina. Pero lo que quiero es que entendáis un poco el concepto de producto. A mí siempre que algún cliente me pregunta sobre el producto, yo lo asemejo a lo que pueden ser los paquetes típicos paquetes de, este de, de telefonía. De telefonía al final, bueno por no decir eh, Movistar fusión o alguna cosa por el estilo. Tú Al final tienes, eh, compras un determinado paquete por el que pagas y tienes acceso a 18 canales y puedes ver cuatro dispositivos a la vez. Pues el producto es esa pieza, es ese paquete. Al final nosotros vamos a tener nuestras APIs que van a ser el equivalente a los canales. Entonces nosotros nos vamos a suscribir a un determinado producto. Ese determinado producto nos va a dar acceso a ciertas APIs en ciertas condiciones ciertas condiciones pueden ser algo como puede ser el número de peticiones que nuestra ip puede hacer eh, al cabo de la hora o equivalente puede haber también otros productos que decíamos que sean eh, públicos y que no tengan suscripción en los típicos escenarios que encontramos así es imaginaos un, un e-commerce donde tenemos tres APIs la de productos la de stocks y la de precios un ejemplo bastante básico solemos nosotros solemos meter al final o es un, un escenario que se repite mucho un, un producto que sea interno en todo caso, que no permitamos que, que se acceda desde fuera, que, que es el que llamamos, eh, que llamamos global o dashboard y que tiene acceso a todo sin ningún tipo de limitación a nivel de consumo. ¿Quién lo va a utilizar? Pues hay que intentar reducirlo lo máximo posible. Es muy típico al final si tenemos paneles de grafana o otro tipo de reporting que vaya sondeando a ver cuántas unidades hemos hecho, los tipos de acceso, ese tipo de cosas que quiera acceder a todas las APIs para monitorizar lo que sea o hacer peticiones del número de productos que tenemos eh, cada cinco minutos, pues es el típico ejemplo. Y nosotros, en este caso, cuando despleguemos con el despliegue continuo, a la vez que creamos la API, ya la asociamos directamente a este producto. Sin embargo, después, en nuestras APIs hay una serie de aplicaciones satélite que la consumen. Podemos tener, de repente, llega una aplicación que quiere acceder a datos del almacén y que, por tanto, tenemos que darle acceso al tema de stocks y al tema de, de productos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Creamos eh, solemos recomendar crear un, un, un producto específico para esa aplicación, metemos la suscripción que representa y es esa suscripción la que nos va a permitir al final tener una clave. Esa clave eh, cuando llamemos a, ya sea por Postman, ya sea cuan, cualquier otra cosa, esa clave la tenemos que facilitar dentro del header, si no la facilitamos como el producto es un producto que va con suscripción, eh, nos va a dar un 401, nos va a decir, el mensaje de, además lo deja claro, eh, oye, que este es un, el producto a través del cual estás intentando consumir las APIs, eh, requiere de una suscripción cuya API no más, eh, no más pasada. Vale. Eso, eso sería una configuración donde estamos muy orientados a la aplicación. Según hay aplicaciones que lo necesitan, vamos, vamos creando un producto ad hoc para ello. No tiene por qué ser al final... Eh, podemos tener, por ejemplo, si el consumo es parejo y las reglas que le van a aplicar es lo mismo, si tenemos una aplicación web y una aplicación móvil, a lo mejor nos interesa para poder tracear de manera distinta, ir viendo qué problemas tiene uno, qué tiempos tiene el otro, crearles eh, APIs distintas, pero sin embargo utilizar el, el mismo producto. Porque si mañana quiero subirle la tasa y quiero bajarle la tasa, quiero que vayan a la vez. Esa es una configuración muy orientada a la aplicación. Y otro es el concepto, que no son, no son discriminantes. ¿eh? Nosotros convivimos estos modelos a la vez, productos. Pero podemos tener una capa de clientes free, que directamente eh, admitimos dos peticiones a la hora, por ejemplo, y que no requiera ningún tipo de, de suscripción. Es decir, todo el mundo que llame a esas APIs a, esa, a, a través de ese producto va a poder acceder sin ningún problema y después un modelo premium que a lo mejor facturamos y que tienen que pagar. Aquí en este producto es muy típico meterle una, un, una tasa, eh, quitarle la tasa de consumo y dar por cada uno de los clientes que no la pide crear una suscripción y que ese, esa clave sea específica de ese suscriptor, no la pueda tener nadie más. ¿Cómo se refleja esto? Al final las entradas sin, sin entrar mucho, hemos visto las APIs, son estos serían estos productos. Por ejemplo, el producto, si decimos un producto premium, que es el que hemos hablado, podríamos decirle que, el, que, este, que este producto premium tenga acceso a esta, a esta y a esta. ¿vale? Así de sencillo. Un, un producto se asocia a n, a, n, a n apis Y aquí es donde manejaríamos, por ejemplo, las suscripciones. Dentro de esto, podríamos coger y ver, por ejemplo, esta es la la clave a través de la cual va a acceder eh, la aplicación 1 de una determinada compañía vale. Eh, lo vemos aquí y si lo vemos muy brevemente en el portal de en el portal, un segundillo está, está por aquí en el portal de desarrolladores lo que os comentaba que no todo vamos a tener que hacerlo a, a través del portal de administradores a, a, a través del portal de Azure sino va a haber un portal de administradores a la cual vamos a poder dar, a, dar accesos Uy, eh, sin, sin, sin <risa> Vale. Entonces, esto nos puede servir perfectamente de swagger, ¿no, Carlos? O sea, oh, ser ¿sí? nuestro, nuestro contrato al cliente. Es decir. Pero, eh, efectivamente, al final. Eh, todo esto se puede customizar y el objetivo es que sea la fachada que tengan, las herramientas que tenga cada una de las empresas para interactuar para él mismo y con los clientes. No se puede hacer todo eso, obviamente, pero yo te puedo pasar a ti si eres un desarrollador de una determinada empresa que te vas a enganchar a mis, a mis APIs. Entonces tú aquí verías, no verías todas las que hemos visto, sino tú tienes acceso a ver estas. Si puedes ver estas, puedes hacer como, como, en, podrías ver como, como lo que hacemos en Swagger, cada una de las peticiones, qué dato necesita, qué dato no necesita y hacer un try it para hacer una prueba. Pero no es solamente eso, eh, tenemos la parte de, cojo por ejemplo esta, podríamos gestionar el tema de las suscripciones, ¿vale? desde aquí tú puedas acceder todo esto por supuesto depende de los roles que tengas de los permisos que tengas pero que puedas ver nuevas suscripciones y ver directamente los eh, las claves y asignarle las claves regenerarlas etcétera que puede ser administrativo incluso cancelarlas veis aquí que las suscripciones tienen estado oye que no no pagas pues te cancela la suscripción o te la dejo en suspenso y lo último no sé si vamos a tener datos para verlo pero para vayas a mí me parece esto me parece un puntazo al final si hubiera aquí datos, perdonadme que no, que, no, que no haya poblado, eh, pues tendremos la cantidad de peticiones que se han hecho, cuántas han fallado. Esto no es el portal de, de Azure, esto es un portal, una web completamente separada. Aquí, antes de ayer, oh, en lentitud que teníamos, vimos que un problema reportado y, y detectamos que la distribución de tiempos para México en una distribución de tiempos globales, entonces al final vimos que en determinadas, en determinadas tiendas de e-commerce había un problema de, de latencia, pues al final es algo que no hace falta ser un hacker de los de la tele para poder analizar ese tipo de información, más allá que después esto se lo recojas y hagas tus métricas, hagas tus análisis en otro sitio. Esto ya es eh, out of the box para todo el mundo, simplemente por utilizar eh, API Management. Pues, Bastante rollo os he soltado, eh, vamos a algo un poco más divertido, que, que, os cuente, que os cuente Alberto. Comparte si puedes. Vale, ya comparto yo, pero no garantizo que sea más divertido. ¿eh? Eh, vale. No eh. La final es bastante putida. Bueno, yo voy a comentar eh, cómo se hace un poco la magia, de porque Carlos os ha puesto en contexto, de, de, de Web's Legacy, que a lo mejor podemos tocar el comportamiento sin tener que coger y, y, de, y que es el equipo de desarrollo el que el que haga ese, esos cambios, sino un, el equipo de administradores que, que lleva la parte de API Management, que sea la que en base a unas políticas eh, hagan esos cambios o esas transformaciones en, en la configuración. Entonces, pues bueno, las políticas no es ni más ni menos que unos archivos XML con esa configuración que vamos a ver ahora más adelante. Para que entendáis un poco hasta qué punto nos, nos permite flexibilidad esa configuración, eh, podemos modificar eh, el comportamiento en, en, en tres partes. Como veis en la imagen, en la parte de inbound, en la parte que sería en la petición que le hacemos a, a API Management, que es la que nos viene directamente del consumidor. En el dibujito, pues se pues entiende muy bien. Ya sea un móvil, un ordenador, un, una Smart TV, lo que sea. Esa petición eh, la podemos controlar dentro de eh, la configuración del inbound. Una vez que llega, podemos también modificar la, la política en backend, que eso es la modificación antes de enviar la petición al backend y una vez que el backend o nuestra API nos ha devuelto una respuesta, también podemos coger esa respuesta y modificarla vamos a ver qué tipo de modificaciones ya sea en transformaciones o ofuscación de datos o quitar cabeceras bueno, eso, eh, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer eh, y también podemos tener una política en el cual eh, cuando da un error, cuando se produce un error mediante scripts o sentencias o eso ya sería un poco más avanzado, podemos incluso coger la cabecera del contexto, meterle una variable o hacer lo que queramos. Es decir, nos da bastante eh, bastante dinamismo y bastante flexibilidad. ¿En qué ámbitos podemos eh, coger todo esto? Porque porque claro, ahora lo vamos a ver en el portal, pero podemos hacer tanto una política global que afecte a todos los producto de todas las APIs y a todas las operaciones o algo más aislado, en el método de tal API que me devuelve un get, un listado de tal, en esta solo en esta, en esta llamada que me devuelve un XML, voy a transformarlo en JSON. O sea, tenemos pero esa, sea, por ejemplo, algo global, algo como rollo a una política de seguridad o crear un correlation ID, quiero que todas mis peticiones tengan un correlation ID en concreto. Exacto, pero pero no se, no se tiene por qué aplicar a todas. No es decir, que eso, eso lo defines para, para todas y después hay otras cosas que lo defines en otro, a otro nivel. Exacto. ¿Cómo? Y ahora vamos a ver en, en base a un tag que se llama PASE, eh, dentro de la política, que nos dice que si se aplica antes o después de la política global. Eso ahora lo eso ahora vamos a ver. Eh, bueno, dentro una un ejemplo que os ha puesto Carlos antes era una política de transformaciones que, por ejemplo, podría ser en una web legacy. Eh, que devuelve eh, pues XML porque es, es una web eh, pues más, más antigua y tenemos, vamos a cambiar el frontal, tenemos un frontal en, pues, en, una, en una tecnología un poco más antigua y ahora vamos a poner un frontal en React y queremos pues, que todas las peticiones que van a ir sobre React pues que tengan su, el, la serialización de los objetos sea eh, con JSON. pues habría dos formas. Una, que llegue el equipo de desarrollo, que es algo más nuestro, ¿no, Carlos? Y que te cambie toda, todo eso para adaptarlo y, de, y devolver una respuesta a Json. O puedes hacerlo directamente con una política de, de API Management, que se haría en, en pocos minutos. Eh, por supuesto, esto también nos sirve en, en medio de un desarrollo, por ejemplo, para moquear una respuesta. Yo no tengo que esperar a que el equipo de desarrollo termine una funcionalidad para que el equipo que se dedica al frontal ya esté recibiendo una respuesta que nosotros hayamos configurado dentro de ese API Management. ¿vale? Es un, punto, un puntazo del mock, ¿eh? al final yo lo utilizo en casi todos los proyectos. Sí, sí, luego hay gente que no le gusta esto del mock mucho, ¿no? que luego se quedan cosas. Pero pero es lo bueno, que, que no es el mock el que te lo está dando la API que a lo mejor para quitarlo eh, sí, Exacto, es una política que directamente le das un botoncito, la quitas y ya estás tirando contra la API. Entonces todos son, hasta ahora, todo ventajas, ¿no? Eh, vamos a ver una demo de, de esa transformación, o sea, de cómo podemos aplicar una transformación. Perdón, esta no... Eh, esta. Eh, bueno, pues esto sería, Carlos os está contando un poquito eh, cómo se llega a la API. Eh, yo me he creado aquí que esto ya tiene un, una, una forma un poquito más de que entienden los desarrolladores esto, esto es una API de Swagger en el cual pues tengo cuatro métodos que me devuelven pues temperaturas de, de pues según la latitud y todo eso eh, vale entonces si nos vamos aquí a API Management si nos vamos a la, a la API concretamente dentro de mi API que es la que yo me he creado podemos ir a test y darle a send esto me va a devolver una petición, como podéis ver, en Json. Eh, y aquí tengo otra, que es el, el caso que hemos dicho, que tenemos un, una API en, un poco más legacy, que me devuelve una respuesta en, en XML. Pues bien, mediante una política lo que vamos a hacer es cambiar esa, esa respuesta de XML en Json. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacerlo de, forma, eh, de la forma más eh, operacional, si nos vamos dentro del diseño del método concreto, ¿vale? vemos que podemos seleccionar el inbound que sería la entrada, el backend que sería la, respuesta, el, la, la modificación antes de, man, de mandarlo a la API y el outbound que es la respuesta que tenemos de, la, de lo que nos ha devuelto la API. Entonces para hacer una transformación lo que queremos es la respuesta de la API, que nos devuelve un, un XML, pues le daríamos aquí, aquí como podéis ver es el XML de configuración que os he dicho antes y como lo tengo aquí, para no perder tiempo me la he, vale entonces como podéis ver esto es una política que también se puede aquí tenéis en snippets podéis seleccionar todas las políticas para que os hagáis una idea de todo lo que podemos hacer con ello eh, y hemos seleccionado una, una política de cambiar el de xml a json salvaríamos iríamos a test y si sí, ejecutamos el send veis lo que antes era un, un xml no sé si lo estáis viendo bien Ahora es un JSON. ¿Veis? Si yo quitara esta política, ¿vale? Si yo me volviera a diseño y quitara, que es lo que hemos dicho antes, de ponemos un mock, quitamos un mock. ¿Cómo quitamos un mock? Pues directamente en esta, en, en, en esta política le damos a delete, salvamos, y si volvemos a lanzar este test, o sea, a probar la API, ya sería otra vez un... Pues, espera, que creo que no me ha salvado. XML, eh, no me ha salvado. A ver, test, decent. Ahora, vale, se ve que se me ha quedado un poquito. Pero ahora, como podéis ver, vuelve a ser un XML en dos en dos clics vale esto imaginaros pues todo lo que podemos hacer imaginaos para of ofuscar datos en nuestra API no está cumpliendo un estándar de que estamos devolviendo tarjeta de crédito lo que sea y mientras que estamos haciendo ese cambio en el backend para que ofusque o para que para hacer un copy, un, un, un, un, para adaptarnos un poco a las leyes, pues no podemos devolver esos datos. Pues aquí simplemente buscando un replace o, o buscando datos lo que queramos, pues con pocos clics lo, lo lograríamos. Entonces esto sería un poco la, el ejemplo de, de, de transformaciones. Y ahora vamos a ver la caché, ¿vale? eh, La caché. Un segundo, simplemente para responder una pregunta eh, ya que hay un curso de Power site pero es un poco más amplio, que creo que se van a las seis horas. Preguntaban, perdonadme so, sobre que al final cómo aprender sobre sobre este recurso. Mm. Yo en este caso y sin que sirva de presente, bueno, a veces está bien. Eh, Microsoft tiene una documentación bastante buena de, de API Management eh, y del tema esta de policies tiene bastantes ejemplos y todo esto para echarle un ojillo. Después pondremos, pondremos alguna referencia ahí. Y si, si queréis buscar algún curso de al que he hecho, pero yo personalmente iría casi a la parte de, de Site y jugaría jugaría con ello un poquillo. De hecho, os recomiendo. De, perdona, de, de, Microsoft, sí, de hecho estoy contigo. Os recomiendo el Microsoft Learning, que tiene cinco o seis módulos sobre API Management, en el cual tenéis eh, Sandbox, en el cual eh, os podéis conectar a una suscripción aislada de Azure, probar API Management, crear políticas crear cachés podéis hacer de todo entonces os recomiendo porque ha mejorado mucho últimamente el Microsoft Learning y buscáis API Management y tenéis bastantes módulos para aprender de todo esto bueno continuando ¿hay alguna cosilla más de esto Carlos? que está viendo el no no sé te la para luego seguimos luego vamos dando para no cortar mucho vale bueno otra cosa bastante importante bueno que nos da bastante flexibilidad en la caché. Tenemos el API Management cachea de tal forma que cachea URLs. Es decir, tú conforme van entrando URLs, cachea esa URL y el resultado de, de ese caché luego te lo devuelve. Puedes cachear la respuesta o valores concretos. Tú decirle, oye, tal parámetro, cuando en, en, encuentres tal parámetro, me cachea la respuesta y a la hora, y si cambia otro parámetro de, de la query, te devolvería la misma, la misma respuesta. Eh, bueno, esta, la, esta ha sido rápida de caché. Vamos a hacer una demostración de, de, de, de cómo meter la caché. Eh, también, eh, también reseñar que eh, API Management tiene una caché interna, pero también podemos añadir una caché distribuida, por ejemplo, con Redis. Para, ¿Qué nos haría elegir una u otra? Pues, Por ejemplo, si estamos en diferentes regiones, en Azure, o queremos hacer despliegues, porque cuando se haga el despliegue de la API, normalmente la caché se reseteará pues si usamos una caché distribuida no nos pasará eso, ¿vale? Siempre tendremos esos datos en, en caché. Eh, vale, entonces, eh, por ejemplo, aquí vamos a poner una caché, esta vez vamos a usar otro, otro ámbito. Si le damos a MyApi en el Design y le damos al All Operations, ya no estaremos haciendo... Un ámbito de solo una operación, solo que afecte solo a este método, estaremos haciendo un, un, una política que afecta a toda la API, ¿vale? A todos los métodos de esta API. Entonces, si ahora ponemos en el. aquí, igual que hemos hecho antes, la caché, pues vamos a decirle, igual tengo aquí el, aquí, el inbound, ¿vale? Que aquí lo que le estamos diciendo es que use la caché con los parámetros y que el, el tipo de caché es interna ¿vale? y eh, luego en el outbound que es donde nos va a almacenar el, el valor de la configuración del valor de la caché vamos a decirle la duración que queremos que tenga esa caché por ejemplo una, una duración de 600 segundos ¿vale? entonces si salvemos esto vamos a probar por ejemplo yendo a este método al test y vamos a hacer un send. Y vamos a ver que el valor de este nodo es 1 con esta fecha, menos 16, 84, si volvemos a darle, es la misma, menos 16, 84, y si vuelvo a darle, es menos 16, 84, es decir, está recuperando todo el rato de la caché, y bueno, pero es que tú tienes una API que te devuelve todo el rato, lo mismo, mentiroso, no, vale, vamos, vamos a demostrar que de la misma forma que hemos puesto la caché, Dándole, a, a, dándole aquí, fijaos que, que fácil es eliminar, eliminar las, las políticas, pues si ahora hacemos otra, otra llamada ya no va a salir ese objeto de 16 tal tal, ahora saldrá otro, veis, 2-40335, menos 403, 35. ahora no estamos cacheando llamadas, ahora saldrá cada vez una, menos 36, 496... ¿Veis? Salen datos diferentes. ¿Cómo podríamos meter una caché de Redis? Eh, yo ya tengo creado una caché de Redis, eh, porque eso sí que tarda, eh, no sé si 50 minutos en, en, en provisionarla, pero simplemente metiéndonos en, en la configuración y si le damos a external caché, podremos configurar y añadir la conexión string a nuestra, a nuestra caché de Redis. ¿Vale? Eh, vamos a ver, eh, seguridad Otra una, cosa Una, una, una, una cosilla, digo, hay también por ahí una pregunta Y aprovecho sí. además que se, se me ha escapado Porque yo he sido también el típico que hubiera dicho Bueno, sí, pero, pero esto es muy sencillo Coges y te haces una Hacer una caché, al final todos sabemos meter una caché y hablando también discutiéndolo con Alberto lo me decía dice bueno sí acuérdate de todos aquellos casos donde te daba miedo hasta abrir algún proyecto que temblaba de yo este que el proyecto no lo cambio ni de ni de broma que se ha quedado muy viejo o que no hay quien lo toque que me da miedo pues al final ya sea para uniformizar y que ya independientemente que a la gente se haya olvidado o no tenías una cache global y además que no tocas a tu no tocas a tu a tu API no tienes que modificar, no tienes que desplegar, lo haces de manera transparente, que mañana quieres cambiar los valores, incluso la propia gente IT lo, lo puede cambiar. Eso, que simplemente me he acordado de la conversación que tuvimos. Y había una conversación, había, perdonadme, una... Un, una, una pregunta por ahí, perdóname si vamos un poco con, con retraso con las preguntas preguntaba si algo que bueno, muchos hemos hecho con o al final con otras estructuras de, de API Gateway que sí. es directamente una única petición en API Management y que puede llamar a este microservicio, este, perdón, perdóname con un microservicio <risa> llamar a esta API y a, a esta otra API, eh, no sé si la habéis entendido, una única petición y concatenar al final el resultado de los dos eh, como tal, vamos, no es un caso que haya hecho, lo he hecho eso sí que lo he hecho, no se lo pero con API Management, pero hay una, hay una directiva que se llama Forward Request, creo que es, si no, si no me confundo, que te permite, que al final es la que te va a decir, eh, llamar directamente a que tu endpoint, el endpoint que te viene de API Management, es donde redireccionas, por decirlo de alguna manera, a tu backend, backend API Pues eso lo que se podría hacer es directamente utilizarlo, llamarlo dos veces y hay otro tipo de, de política, Después lo miro, no, no recuerdo que lo que nos permitiría sería coger los resultados de los dos. Vamos, es una opción que, si no me confundo, puedo trastearlo, eh, pero juraría que con, con la política que te he dicho y la otra de, de unir, podría, podría valer. ¿vale? Si no, de tomarle le un ojo y, y te contesto directamente, o contesto por el, por el chat, para dar exactamente o precisar un poco más la respuesta. Muy bien. Eh, pues nada, aquí tendríamos la otra parte bastante importante que es la, bueno, más que seguridad es limitación, el límite de llamadas. Nosotros eh, podemos poner, como, como os ha dicho antes Carlos, eh, productos y, y si estás suscrito al canal fútbol, pues ves el fútbol, la liga y no sé qué pues esto puede ser también a nivel de producto, podemos decir que tan tú estás suscrito a un a un producto eh, free y ese free son 10 llamadas o en tanto tiempo para no saturar el servicio y tal todo eso nos lo hace de forma muy sencilla y muy y muy y muy rápida también una política de, de api management y aquí también demo time <ríe> eh, aquí bueno volvemos a nuestra api eh, aquí APIs, perdonar y eh, en MyAPI lo que vamos a hacer es eh, a nivel, si queremos, incluso aquí también podríamos, que no hemos hablado de a nivel de producto, si tú entras en un producto ya sea el que sea, tú aquí puedes poner también a nivel de política hemos dicho antes que había varios ámbitos de por, por global, por política, por API y por, y por operación pues aquí sería donde podíamos poner esa política por, por producto. Como no tengo la API asociada a ningún producto, que yo sepa, pues tampoco voy a, a, a ponerla, pero bueno, para que sepáis dónde, dónde podréis ponerla también de, de una forma muy sencilla. El rate limit, por ejemplo, también lo vamos a poner en todas las operaciones y sería en el inbound, porque es en la entrada de la petición donde tenemos que hacer esa comprobación de, de llamadas pues eh, la demo que vamos a hacer es que no pueden hacer más de 5 llamadas en un límite, en un, en un rango de 30 segundos. Para eso también podríamos usar los snippets, pero bueno, por, por aligerar un poco, sería el tag Rate Limit con 5 llamadas en un renewal periodo de 30 segundos. Si salvamos y vamos a nuestra API, vamos al test y vamos a enviar una petición. Y vale, aquí muy bien, una dos tres no hay problema cuatro y hay aquí cinco y creo que se te ha acabado ya la, la aquí bueno se ve que también le había dado una vez de menos como podéis ver too many requests y te está diciendo que en 20 segundos no puedes hacer más peticiones eh, hay dos aquí se pueden reseñar dos cosas que esta restricción se puede hacer por eh, suscripción o se puede hacer filtrando por la IP del cliente porque si tú asignas un número de llamadas a una suscripción y ya un cliente que llama muchas veces, pues como aquel que dice va a gastar el número de llamadas y, no, y se lo va a quitar a otros clientes, entonces se puede hacer otro tipo de filtrados que no sea simplemente a nivel de suscripción. Y creo que a mí, ya pasaríamos otra vez a Carlos porque creo que ahora está muy de moda la parte esta de DevOps y, y la automatización sí, y todo de, eso. De, de, de moda no, eso, se tiene que hacer sí o sí, o sí. eso ya, bueno. ya no es muy discutible, sí o sí siempre que te dejen, pero vamos, eso, sí sí, por sí pero ya bueno. por ejemplo ya, ya no arrancamos proyectos sin despliegue si, si y espero que, que, que todo lo hagamos seguro, aunque no sé si es el caso desafortunadamente. Uh, pero antes de contaros el, un tema ya y finalizamos de despliegue automático, contestar alguna preguntilla. Eh, una de ellas al final es la que me está comentando Nicolás, que espero eh, que espero contártela ahora resolvertela ahora en un segundo eh, Juanje me, me, me pregunta si tenemos una especie de documento rollo como Swagger Info o el Swagger Doc que pasemos si no me confundo, no genera un documento, porque puedes eh, creo que hay un paquete que puedes exportar en determinado formato pero como tal, juraría que no, no he visto una, un, un botón como tal que coja y te exponga y tengas un fichero similar. También piensa que las, las APIs que hay atrás pueden ser de distinto, distinto formato, que no sería un Open API como tal, sería un, una cosa específica de, de, de API Management. No, no, sinceramente no, no, no, creo que no, creo que no hay. Y comenta, el eh, señor Anonymous, <ríe> una pregunta, me parece una pregunta muy buena, es poder al final llamar a un sitio u otro dentro de nuestra API que, que, que expongamos de, un único, de una única manera y que según se hayamos hecho a través de web o a través del móvil, que es que él internamente redirecciona a un sitio y a otro. Hay una política, eh, creo que es cho eh, choose, que es una especie como de if, un switch, que tú puedes meter una condición. Entonces, dentro de esa condición podría ser que, el, que leyese una de, las, de los headers, se me ocurre lo primero, un, un header de, de, del, del request. Y según con ese header, os hablaba en una respuesta de, de otro compañero que tenemos el forward request. Que ahí les dices directamente dónde quieres direccionarlo pues puedes utilizar esas dos sentencias juntas le dices que si la request viene del de, origen es, es móvil llamo a este endpoint y si no llamo a esto, a este de mis endpoints ¿vale? sí, es una, algo bastante, bastante sencillo una, una cosa que he comentado antes eso que hay una, una opción de ahora se ha añadido bien con el choose para elegir eh, pero que tú puedes meter sentencias de, de césar dentro del script de, de las policies es decir que tú puedes crear una un, un script o sea una sentencia que coja una una cabecera, coja lo que sea y evalúe eso, lo mete en una variable o directamente evalúe esa sentencia y en base a, a ese header o, o el valor de un request, haga una cosa a otra redireccione a uno, redireccione a otra entonces sí que sí que se puede hacer todo eso sí Vale, pues eh, vale no, no encuentro dónde he metido el powerpoint pero no nos hace falta si es que al final lo que vamos a contar es API, es... es eh, el, el despliegue continuo entonces lo que sí que voy a compartiros es, es mi pantalla creo que ya la veis alberto lo veis sí. correctamente sí sí okay, gracias entonces eh, suponemos que, que ya tenemos el ejemplo este como he visto del e-commerce e con las tres APIs y de la noche a la mañana, cosa que nunca ocurre, eh, se ha publicado una nueva API, que es una, una API específica que se lo va a hacer de una, una tienda de una tienda de mascotas y que tiene que tener una un API distinta y, un, y una gestión distinta. Esa API quieren que ese mismo día eh, haya un, una, una aplicación que ya estaba hecha que también empieza a consumirla. Todo esto te avisa en el último momento, cosa que, no, que, que nunca nos ha ocurrido a ninguno de nosotros. ¿Cómo solemos hacer esto? Siguiendo también un poco cómo como configurábamos. Eh, os hablaba en que en este caso tenemos un, un producto que era el que utilizamos para tener acceso a todas nuestras APIs, que es el que llame global, uno que es interna o dashboard, pues ahí lo primero que hago en esta... Lo voy a hacer con, con Azure DevOps, eh, pero esto se puede hacer con, se puede hacer con Jenkins, Piensa que al final este tipo de cosas, tanto el despliegue de Azure API Management, lo que es en sí la, el servicio SaaS, se puede, es infraestructura como código, se puede hacer con un paquete ARM, ya sea con PowerShell, con Azure CLI o con una tarea de DevOps. Y también la configuración, que es lo que vamos a hacer aquí con tareas, también lo puedes hacer a través de lo mismo, de Azure Clip o PowerShell, digamos que lo enseño aquí porque es desde donde desplegamos nosotros, pero que veáis que, que, que esto al final, Azure como siempre, te, te provee de, de múltiples maneras para poder hacerlo. Entonces voy a editarla para que podáis verlo y perder un poco el menos tiempo posible. En esta primera parte voy a hacer lo que os he dicho. Eh, el, esa API que ya está en un, determinado, en un determinado sitio dentro de nuestra infraestructura la voy a registrar dentro de API Management y lo que voy a hacer es registrarla dentro del producto genérico que tenemos, que está un montón de gente, imagínate, mi grafana está suscrito a ese, a ese producto, para que ya pueda tener también acceso, que es con esa suscripción, sin tener que cambiar de API key, pueda empezar a hacer peticiones sobre también sobre esa nueva API. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos, es bastante cómodo, sobre todo cuando, si no vamos a hacer cosas eh, que salgan un poco de lo normal, eh, no, no son oficiales, pero dentro del market eh, están bastante bien. Esta la recomiendo, es, es Stefan Macker, creo que se llama, no, no recuerdo el apellido. Y al final son tareas para interactuar de manera sencilla a través de Azure DevOps. En este caso, lo primero que vamos a hacer es crear un producto, que es el producto de dashboard. Me diréis, vale, pero este producto ya existía. Pues eh, lo hace, al final tenemos que utilizar que esto es idempotente, es decir, que si no existía lo crea y si no tiene que modificar nada, no lo hace. Pero por si acaso, por si es el primer el primer registro, el, el primer producto que. la primera vez que desplegamos ese entorno, lo, lo genero, generaría el dashboard, y aquí es donde ya directamente decimos, eh, ok, esta sería mi, end, eh, mi endpoint interno. La definición de en este caso sería un open ID con, con Swagger pues cógelo y registrarlo dentro de API Management para que a partir de ahora se pueda consumir. Se va a consumir a través de ese producto inicialmente con lo que hemos hecho. ¿Cómo decimos que está, cómo se vincula el producto y la API? Aquí en este caso decimos, oye, el producto que he creado en la tarea anterior, quiero que registres esta API. ¿Vale? A la pregunta que preguntaba de, oye, como desarrolladores, si, yo no tengo acceso, si el cliente no me ha dado acceso al portal de Azure, ¿cómo podría hacerlo? Eh, al final, nosotros el compromiso dentro de la, de la parte de Azure DevOps es que nos creen ¿no? al final un Service Connection algún tipo de usuario que tenga permisos para cambiar ciertas cosas. Yo no como desarrollador, pero sí mi Azure DevOps. Entonces, en este caso, yo no accedo al portal de, de API Management del cliente de Azure, pero aquí, por ejemplo, sí que podría explica, sí que podría aplicar pues, el Rate by Key que ha contado, que ha contado Alberto, o, o alguno de ellos, lo puedo aplicar y vais a ver que tenemos aquí la policía, la definición de la policy de tal manera yo no puedo tocar en Azure pero sí que puedo a través del despliegue de continuo que a mí me parece además que es el sitio correcto para indicar este tipo de cosas eh, puedo hacerlo mencionar simplemente esos layo que al final te vas a juntar con mucha configuración, muchas policies, mucho, es todo ese tipo de cosas para tener en el portal como tal. Simplemente indicaros que API Management tiene una entrada que se llama Repository donde podemos volcar toda esta configuración en cheat, ¿vale? Que no es algo que perdamos y que te, nosotros podremos modificar en JIT y que esa, que esa modificación también eh, repercutirá en el, en el portal. ¿vale? Eh, el primer caso y después aquí lo único que habríamos hecho es crear la API y asociarla. Y es muy típico lo que os decía al final, en, si hay una aplicación por cada uno de los consumidores que queramos, por cada una de las aplicaciones, pues crearíamos algo así parecido. Que es al final un stage donde lo específico que se haga es desplegar un producto específico para esa aplicación. No es obligatorio, es la manera en que nosotros hemos gestionarlo. Pues aquí, igual que hemos creado el otro, pues creo la nueva aplicación que quiere consumir. Esto crearía un producto específico con unas características solo para, esa para, ese, para ese producto y para esa aplicación, por ende. Y aquí, para que vierais simplemente lo que os comentaba, la conexión entre el producto y, y la API que hemos creado anteriormente, en este caso lo hacemos no con una tarea de API Management, igual de fácil lo hacemos también al final con, con un PowerShell. Asociamos, quiero que este API vaya a este producto y, y, y se finí Vale, ¿puedes compartir un segundillo, Alberto, tú, please? Y con la, con la última slide. Sí, claro. Yo, al final, yo es lo que, lo que recomiendo. Al final, menos permisos a los desarrolladores, a mí me cuesta menos permisos a, a, a Azure, pero que al final lo podamos gestionar a través de nuestro despliegue continuo. Al final es una inversión que siempre se, siempre se amortiza. Como no queríamos profundizar, además se nos, ha ido, se nos ha ido de tiempo, cosa que queríamos... Eh, comentaros alguna cosa por si os interesa echarle un ojillo que creo que está bastante, bastante currado. Uno son los que son self-hosted APIs. Al final lo que haces es, para evitar también el tema de latencias, en la latencia al final no hay un tiempo de latencia... Eh, al final de procesamiento, los tiempos de procesamiento son muy pocos, pero el tiempo en que vaya desde API Management hasta donde está tu API pues va a depender pues, de muchas cosas desde dónde está hosteada o donde está el coste de tu, tu API si hay mucha diferencia pues al final el tiempo se, se va a repercutir. De hecho, era, si... una, era, era una pregunta que nos habían hecho. Sí, justo, por eso por eso lo decía. <risa> pues una, de, una de las maneras, eh, vamos, es para escenarios que no es, no es el más básico, también por cuando vamos a sistemas de, de multinube que al final tenemos o tenemos cosas on-premise, es que tú puedes, hay una, ima, una imagen contenerizada eh, de API Management. Entonces, tú es como si metieras API Management dentro de tu infraestructura. vale Esa es una de las maneras para quitar... Para, para quitar delays y que además te permite por lo que hablamos de abrir un escenario un montón de, de escenarios de posibilidades como tener temas de multinube traerte ciertas cosas metiendo directamente ese API management en tu, en tu infraestructura lo que os comentaba de JIT y hay otra cosa que a mí al final a mí en los consumos soy súper fan de las APIs y me gusta que ciertas operaciones hacerlas directamente a través de ResAPI porque a lo mejor eh, dentro de tu producto eh, tienes el tema de las suscripciones la, suscripción la quieres gestionar pues tú puedes en tu propia aplicación en React a través del resapi API de, eh, llamando con llamadas resapi API Management puedes dar de alta una suscripción, generar nuevas, pero a efectos prácticos tú lo ves como si fuera tu aplicación React. No puedes hacer el 100% de las cosas pero es bastante, bastante amplio. Vale, Esas son cosas que os dejamos aquí también para, para que podáis echar un ojillo y que si en algún momento seguimos contando cosas de estas son, son cosas muy chulas que hemos hecho en algún cliente y que, y que molan bastante. No sé si hay más preguntillas por ahí, eh, así que podamos responder rápido. Eh, bueno, yo creo que creo que más o menos. Si no de toneas, os, os remito. Bueno, daros la gracia y os remito al final a los a los Twitter, tanto de, de Alberto como los míos, sin ningún tipo de problema, mandarnos un. mandarnos un, un mandaros un DM como queráis. Si lo conocemos, os contestamos y si no le echamos un ojillo y si no, os decimos que no tenemos ni idea. ¿eh? Pero sentiros <risa> libre Que que lo que sea, por lo menos desde nuestra experiencia, implantándolo en distintos clientes, os, os echamos un cable. No sé, Alberto, ¿qué sí, decir algo más? Pues nada más, agradecer a todo el mundo por estar aquí y aguantar la, la chapa. Eh que, como ha dicho Carlos, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde atracarnos, por Twitter, por incluso pedirnos el, el correo para, para ver algo en profundidad o, o lo que queráis, ¿vale? Estamos abiertos a, a cualquier cosa. Muchas gracias por venir, por aguantarnos y espero que, que os enteréis de los próximos eh, Virtual Coffees, que hay temas súper interesantes. Muchas gracias. Hasta luego.